Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos diseñando nuestra Gravity Bike y vamos a empezar a diseñar lo que sería la, la geometría, las cotas básicas de la geometría de una bicicleta destinada al, al descenso. Eh, en nuestro caso, como la Gravity Bike, ya decimos que no pedaleamos, la verdad es que se simplifica bastante el, el conjunto y en realidad, mmm, básicamente, podríamos resumirlo en tres medidas principales el diseño de lo que es el cuadro y la horquilla, y alguna más, pues ya potencia y manillar. Pero las tres variables más fundamentales serían lo que sería la distancia entre ejes, lo que es el ángulo de dirección y lo que es el, el avance. Eh, la distancia entre ejes, lo mismo que cuando hablamos en los coches, si tú tienes una distancia entre ejes larga, lo que haces es un vehículo más estable. ¿Por qué? Porque haces un radio de giro más amplio. Eh, el reglamento permite hasta 127 centímetros entre ejes, eh, lo cual quiere decir que normalmente se cogen las bicicletas y se, y se alargan. Eh, cuanto más corta es, más ratonera, ratonera es, por eso pues, algunas modalidades, pues, como las bicis de trial, son unas distancias entre ejes cortísimas, y en cambio una bici de descenso de mountain bike son unas distancias entre ejes muy largas, de 1,20 m, porque el, realmente lo que prima es la estabilidad. La segunda variable a tener en cuenta es el ángulo de dirección. Que es el ángulo que forma eh, respecto a la vertical eh, el tubo de, de dirección que por el cuyo interior corre la, la, el tubo de la horquilla lo mismo las bicis y las motos lo medimos al revés eh, nosotros decimos eh, 70 grados y las motocicletas dicen 20 pero vamos nos referimos a lo mismo eh, cuando nosotros lo que hacemos es inclinar el eje de la dirección, el tubo de dirección, hacia adelante, logramos varios efectos. El primero, logramos una mayor eh, resistencia estructural. Si nosotros tuviésemos la horquilla a 90 grados del suelo, eh, todos los impactos que nos vamos comiendo ejercen muchísima eh, fuerza en el tubo de la dirección y en la horquilla, con lo cual mmm, sería muy fácil que la horquilla se doblase o que rompiésemos el tubo de la dirección. Lo segundo nos permite aumentar la distancia entre ejes sin alejar el manillar, porque lógicamente al estar inclinada la caña de dirección hacia atrás, el manillar queda más, más atrasado, y de nuevo influye en la agilidad de reacciones o la estabilidad de la bicicleta. Vamos a suponer los dos casos extremos. Imaginemos que el tubo de dirección fuese completamente vertical a 90 grados. Si nosotros giramos 10 grados el manillar, la rueda gira 10 grados hacia la derecha. Perfecto. El caso extremo, imaginemos que el tubo de... ...dirección fuese horizontal, una cosa rarísima. Nosotros giraríamos 10 grados hacia la derecha del manillar... ...y la rueda se inclinaría 10 grados a la derecha, pero no torcería, giraría 0 grados. Con lo cual nos damos cuenta que lo que eh, trabaja es como una especie de desmultiplicador del ángulo de giro. Cuanto más horizontal está el tubo de dirección, menos efecto hacen los grados que nosotros giremos en el manillar. Si nosotros en una bici con una dirección de 72 grados eh, giramos el manillar... Eh, hace más efecto que si esa dirección en vez de 72 grados tuviese 62, porque perdemos parte geométricamente. ¿no? Total, que un ángulo de dirección más tumbado nos vuelve la bicicleta más estable, pero más torpona. De nuevo, las bicicletas de descenso generalmente tienen ángulos de dirección más tumbados, más relajados, que no las bicicletas de en montaña, montaña, pues las bicicletas de cross country, las bicicletas de rally normales, que necesitas un cierto grado de maniobrabilidad. Otra variable que está muy en conjunción con esta es lo que se llama el avance de la horquilla. Tú puedes tener una horquilla recta y que luego tenga unas punteras en la parte delantera y ahí se ancla la bicicleta y nos avance 4 centímetros y medio el eje de la rueda respecto a ese eje del tubo de la dirección. O puede ocurrir, como en las bicicletas de carretera, que la horquilla sea curva y logre esos 4 centímetros y medio simplemente curvando la horquilla. Este efecto es muy importante de cara a la, lo que se llama la retornabilidad de la dirección. Es decir, eh, que cuando nosotros sufrimos una perturbación, el manillar en general tiende a volverse a poner recto. ¿vale? El clásico clásico, clásico ejemplo mmm, es el carrito de supermercado. El carrito de supermercado tiene un tubo de dirección, entre comillas, completamente vertical. ¿vale? Las ruedas giran completamente en vertical, pero si te das cuenta, las ruedecillas siempre tienen un avance. Tienen una pequeña horquilla con unos centímetros de avance. Esto hace que cuando tú vayas empujando el carrito, todas las ruedas se pongan en la misma dirección. Eh, para que te cueste lo menos posible avanzar. ¿vale? Es un caso, sería una dirección a 90 grados con un avance eh, de no sé, 4 o 5 centímetros. En este caso, como están libres, además, se irían hacia atrás. En nuestro caso, como tenemos un manillar, las, llevamos las horquillas mirando hacia adelante. La combinación de este eh, ángulo de dirección tumbado más el avance logrado en las punteras, eh, lo que logran es un trail, que llaman los anglosajones, un avance, eh, que influye mucho en el comportamiento de la bicicleta. Es la distancia que hay en horizontal entre el centro de la rueda y la prolongación del tubo de la horquilla. ¿vale? La combinación de estos dos factores hacen mucho en el tacto de la dirección. Eh, de tal manera que este diseño del ángulo de dirección y del avance de las punteras es una cuestión fundamental a la hora de lograr un buen comportamiento. Nos vemos en el próximo capítulo.